eres mi amor y de nadie más la a más ser Parque Arenal, Santa Cruz de la Sierra y por supuesto a través de Avia y a la televisión para todo el país. ¿Cómo estás, Madeleine? ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo están, compadritos y comadritas? Sean bienvenidos a un programa más de alegría de mi corazón, siempre comprometidos con el folclore nacional, esta vez desde el Parque Arenal, un lugar turístico en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz. Exactamente, Madeleine, como tú lo dices, en un lugar turístico. Y por supuesto nos hemos dirigido a este lugar donde siempre la gente viene, pasea, se disfruta y nosotros elegimos este programa a través de... De hacerlo desde este lugar y qué mejor con un clima agradable. Usted ve de fondo lo que es las aguas danzantes y lo más importante de todo esto: que ya estamos listos para llevarte lo mejor del folclore de Santa Cruz. Así es, compadritos y comadritas. Para los que nos quieran visitar en la ciudad de Santa Cruz, no se olviden que tienen que visitar el Parque Arenal, un lugar turístico aquí en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, en Madeleine, sin más que decir, vamos a agradecer a todos aquellos que ponen la confianza en Alegría de mi corazón. Eh, tú, eh, Madeleine, tú que tienes tu, tu grupo de bloque, tu grupo de eh, fraternidad Te doy esta sugerencia y también para usted que está viendo ¿no? Lo que es esta sugerencia, gracias a Imagine Como siempre, vistiendo a los mejores Ahí a través de lo que es la vestimenta Ya sea embordado o sublimado Lo más importante que tiene que vestir, gracias a Imagine Así es, Franco, vistiendo a los mejores Imagine, no se olviden este consejo para todos los compadritos folcloristas Que tienen su bloque y grupos en general También queremos darle la agradecimiento a fricacería Doña Hilda, un pedacito de La Paz aquí en Santa Cruz, si quieres degustarle los mejores platos aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tienes que pasar por fricacería Doña Hilda. Para mayor información, los números se encuentran en el pie de pantalla. Así es, eh, Madeleine, sin más que decir, también vamos a ir eh, con este material, más que todo, este programa especial. Como siempre, había ya la presente de cada una de las actividades folclóricas, ya sea a nivel nacional y esta vez internacional, ¿no? Así es, Franco. Eh, nuestras Cámaras de Alegría de Mi Corazón estuvo presente en la ciudad de Sao Paulo hace muy poco, ¿no? Exacto. Y esta vez nos tocó estar en Buenos Aires, Argentina, disfrutando de lo que viene a ser esta onceava entrada en integración nacional de los residentes bolivianos en la ciudad de Argentina. Y como siempre, año tras año es una actividad bastante esperada y, por supuesto, aquí te vamos a mostrar un resumen especial... ...para todos ustedes a través de Avia la Televisión. Sean bienvenidos. fiesta también se vivió en todo lo que es la gradería donde la gente se dieron cita para ver esta espectacular entrada y nada menos que por nuestro compatriota en esta hermosa ciudad como es Buenos Aires. Así es, Franco, la participación de más de 140 fraternidades y 15 mil bailarines se dieron cita. Y qué hermoso es ver el folclor, Franco, eh, tanto a nivel nacional e internacional. Yo creo que los folcloristas estamos en, en diferentes partes, ¿no? Y a nivel mundial, a nivel nacional. Y la verdad es un orgullo ser folclorista, yo lo digo, ¿no? Como bailo en diferentes fraternidades también. Ha sido muy emocionante para mí disfrutar de esta gran entrada. Sin más que decir, te vamos a mostrar más de lo que fue esta gran entrada en Buenos Aires, Argentina. <risa> de amarillo y verde vamos a enseñar la de los picos. Manera, ...te hemos llevado lo mejor de lo que fue... ...esta entrada en Buenos Aires, Argentina... ...y por supuesto nosotros te hacemos la invitación a que estén pendientes a través de la página de Alegría de mi Corazón, como también a través de Avia Yala Televisión, Madeleine. Así es, Franco, también que estén atentos a las próximas actividades que se nos vienen, tanto a nivel nacional, aquí en Santa Cruz se nos viene la entrada universitaria este 23 de noviembre, y también estaremos al pendiente de lo que viene a ser esta gran entrada, ¿no? Exactamente, y sin más que decir, vamos a agradecer a todos eh, nuestros grandes amigos que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón, tal es el caso de Imagine Para mayor información, en pie de pantalla aparecen los números. Agradecer también a Fricacería, Doña Hilda, un pedacito de La Paz aquí en Santa Cruz. Para mayor información, los números se encuentran en el pie de pantalla. Nos vamos, señores! Nos reencontramos en un próximo programa. Te dejamos aquí un pedacito más de lo que fue esta entrada en Buenos Aires, Argentina. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Las fotos a <risa> través de la de La a través de las radios, a través de todos los canales... Y a través también de las redes sociales que se está viendo y transmitiendo que un interés para todos ustedes. El agradecimiento a cada uno de todos ustedes, el público en general, quienes están presentes es desde que nunca no han visto. No hubo lluvia, o Día de hoy, porque se refleja a través de la danza, la espera, todos los detalles. Y ha sido nuestra raza profesión, felicidades, el punto alto que hicieron todos ustedes. Política, Baila, Buenos Aires, 2019. Eso, como se baila el su